Hola a todos y a todas, con mucha alegría les comparto a estas horas de la noche una noticia que nos acaba de llegar desde el Tribunal Calificador de Elecciones que dictó una resolución donde acepta las candidaturas de eh, apruebo de dignidad y revolución democrática a nivel nacional. Por tanto, se aprueba también mi candidatura a diputada por el MAULE Sur. El Tribunal Calificador de Elecciones... Afirma, tal cual eh, señalamos nosotros durante todo este tiempo, que nuestras candidaturas sí fueron inscritas en el tiempo y en la forma, no obstante por un error de la plataforma de CERVEL no pudieron concluir eh, de la forma en la que esperábamos. Pero hoy día eso se zanjó, vamos a competir a nivel nacional por un nuevo Congreso que ofrezca una alternativa a la forma en la que se han hecho las cosas en los últimos 30 años. Así es que con fuerza y esperanza seguimos y nos encontraremos en las calles del Maule Sur. Un abrazo. Thank